Thank Yo que te amo que te amo, solo te digo a ti, bendito seas mi Dios, solo te digo a ti, bendito seas mi Dios. Seré contigo, no te dejaré ni te desampararé Estas palabras me consuelan, me fortalecen, me guían en tu senda Al saber que tú serás mi defensor, mi corazón se llena de valor seguir hacia adelante ¡Suscríbete be Cuando te sientas cansado en este camino sagrado Alza tus ojos y pide fuerza Pídele a Cristo su ayuda, dile que no puedes más Hermano querido, Cristo va contigo. Él ha prometido estar con vosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin de nuestro existir.